Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Luna. Y hoy queremos compartirles algo de lo que fue nuestra experiencia, Exponiendo, nuestros proyectos y nuestro trabajo en Ubatel. Así que arranquemos este video. <risa> bueno, resulta... Nosotros eh, venimos trabajando ya hace rato en el área de diseño de la animación y varios proyectos han salido como súper chéveres, han tenido como cierto reconocimiento, entonces eh, nos han invitado a universidades, colegios eh, de otras ciudades, de acá de Bogotá también, a dar como charlas de nuestro proyecto. Y esta vez nos invitaron a Ubaté, genial, ¿no? Donde dicen que las piedras son de queso y los ríos son de leche. En este caso es el foro de ciencia, investigación e innovación. Nos invitó la alcaldía de Ubaté eh, por medio de una amiga que conocemos muy especial que se llama. ¡Vanessa Duque! Es uno de los lugares que más produce leche y productos lácteos en, la, pues en Colombia. Entonces, eh, por eso la leyenda de que las piedras son de queso y los ríos son de leche. entonces Bogotá es un pueblo cercano a Bogotá, aproximadamente queda a dos horas. Nos dijeron que era súper frío, pero era como fresquito, más bien era fresquito. Nosotros nos quedamos frente a la Basílica Menor, de Cristo de es eh, súper bonita, ese día eh, los bomberos estaban como haciendo una limpieza general, entonces sería más bonita todavía. La iglesia es súper blanquita, súper blanquita y una cosa que nos pareció súper curiosa es que los pues, tarros de basura son como los las caracas. tinajas de leche que utilizaban. Generalmente los pueblos de Colombia tienen una iglesia y una plaza en el centro de todos los pueblos y eso viene eh, por un tema colonial y alrededor se expande como todo el pueblo. Incluso Bogotá tiene una iglesia en todo el centro y se desprende como toda la parte antigua de Bogotá Y ya obviamente se expandió Bogotá hacia todos los lados Aunque era un poco tarde y el otro día teníamos que madrugar para la presentación Decidimos revisar todos los archivos Digamos que la intención era mirar que todo estuviera bien Que no se nos hubiera quedado nada Que digamos que todo lo que tuviéramos que llevar estuviera bien acomodadito Y eh, estábamos listos Lo particular de esto es que miramos el reloj y ya eran las 3 de la mañana Ya eran las 3 de la mañana Al otro día estábamos a las 6 de la mañana despiertos Y el pueblo era súper activo gente trayendo papa Hay gente pues trayendo cosas de las fincas Lo que nos pareció súper curioso Es que todo el mundo Andaba en bicicletas O a pie, casi no se veían carros En, en la... Pues en la ciudad, pues estaban los carros, pero estaban parqueados todo el mundo, iba en bicicleta Entonces esperamos a que llegue la Vanessa, que es nuestra anfitriona muy especial ella eh, Desayunamos y salimos de ahí a la Universidad de Cundinamarca Como todo está tan cerquita, pues nos fuimos a pie A nosotros nos habían dicho que teníamos una hora para exponer Teníamos como de 9 a 10 de la mañana para exponer ¡Ay sí, es verdad! Habían hartísimas personas, estábamos algo nerviosos eh, Andrés estaba pensando qué es lo que iba a decir, yo también estaba cuadrando nuestros argumentos y hasta Camilo estaba cuadrando la cámara. Sí, él! Lo primero que hicimos porque nos había dicho el evento que lo hiciéramos, era un saludo raro, diferente ahí. Eh, obviamente nosotros pasamos un poco de vergüenza ahí, pero todo el mundo se rió, digamos que era como para romper el hielo. Eh, nuestras charlas, pues la idea de ellas es poder eh, incentivar a la gente a que piense que sus proyectos se pueden hacer y pues se animen a, a trabajar en ellos, no decaigan en, en que no, que no lo puedo hacer, que no sé qué. No, la idea es siempre que vayan adelante y que logren sus proyectos, sus metas y sus sueños. Eso es lo que nosotros queremos como mostrar en nuestras charlas. Que existen muchas oportunidades para lo que uno quiera hacer y lo que a uno le guste. Digamos que esa es como digamos, que la base en general de nuestro pelito. Por lo general uno en la charla ve que la gente primero está seria como viendo y uno dice, ¡jue madre, se pone nervioso. Pero entonces nosotros ahí empezamos como a hacer chistecitos, como a hacer pequeñas bromas y la gente empieza a sonreír, ya se ve como más animada, entonces ya ahí uno se relaja. Eh, la charla empieza a fluir y pues todo sale súper, súper chévere. Salió, salió tan bien. Que el tiempo que tenían destinado para la charla se extendió Nosotros teníamos que terminar a las 10 de la mañana Nos dijeron, les quedan 5 minutos a las 9 y 55 Y nosotros dijimos, oh, creo que todavía nos falta por hablar Entonces intentemos terminar en 5 minutos, pero era imposible Entonces, eh, la, digamos que la que había organizado el evento eh, Dijo, no, no, no, el público está súper emocionado y está súper concentrado Entonces, déjenlos que hablen lo que quieran, lo que quieran y duramos aproximadamente dos horas y cuarto o dos horas y media hablando, no sé digamos que la charla nos relajamos y empezamos a contarles más proyectos Empezamos a mostrarles más cosas de lo que teníamos planeado mostrar y pues se extendió mucho más el tiempo y pues todo el mundo estaba contento y súper concentrado dos horas y media que todo el mundo está concentrado es como algo súper chévere. No la pasamos muy bien. La gente estaba súper feliz de la charla y nosotros estábamos súper apenados porque todo el evento se corrió casi hora y media de lo que se había planeado pero salimos de la charla y todo el mundo nos empezó a pedir fotos y eso nos pareció súper, súper chévere. Después de que salimos, eh, unos niños que están estudiando comunicación y están haciendo de alguna, de alguna manera, están arrancando en ese tema del periodismo, eh, nos invitaron para hacernos una entrevista pequeña. Y también fue, digamos, una parte como de, de contar más eh, allá de la charla lo que nos gustaba hacer. En general. Eh, esta era una entrevista como para la radio pues, de Guate, entonces súper chévere, súper chévere que, que nos hayan entrevistado. Ya para finalizar esta aventura eh, fuimos a conocer un pueblo cercano, nos llevó a nuestra anfitriona un pueblo cercano que se llama Cucunua. y súper bonito, eso parece una maquetica, todo es blanquito, las calles son de piedra. En, en Cucunoa nos dimos cuenta que había en bicicletas como colgadas y dimos cuenta que es súper importante el transporte de Cucunoa y de es en bicicleta. Estuvimos muy tranquilos en un... Compramos unos guantes para la tabla, unos guantes de lana, porque hacen muchos productos en lana. Almorzamos ahí. Bueno, nosotros regresamos ya de Cucunova a UAT, que son como a 15, 20 minutos. Y ahí está claro porque es el lugar tan próspero en productos lácteos. Que fuimos a comprar algo y nos dijeron, mire. Aquí en toda esta hay como veintitantos tipos de queso. Aquí hay veintitantos tipos de y en quesos de colores, arequites de colores que nunca habíamos visto, pero todo súper, súper delicioso. Esta aventura tan chévere que tuvimos, esta experiencia de ser panelistas. No, panelistas no, ¿cómo se llama? Conferencistas. conferencistas. Esta aventura tan bonita que tuvimos en UAT eh, nos parece genial. Ser conferencistas, digamos que de alguna manera compartir eh, lo que nosotros hacemos todos los días, o lo que nos gusta hacer, es una experiencia muy chévere y muy, muy especial. Y que también eh, inspire a otras personas, que las incite a trabajar en sus sueños, es algo que nos llena el alma y esperamos seguir haciéndolo, esperamos que nos sigan invitando a conferencias a todas partes del mundo. ¿Sí? Llame ya, ¡A este teléfono, Así llame ya, que es invitar a una conferencia. Finalmente queremos dar muchísimas gracias a la alcaldía de Iguaté por habernos invitado, a Vanessa por haber sido una anfitriona tan espectacular y pues digamos que ella ser la gestora de todo este tema de la conferencia y en general a todas las personas que asistieron al evento. Nos lo pasamos muy rico y nos encantaría repetir la experiencia. Gracias. Eh, en alguna oportunidad... Volveremos a, bater, a conocerlo bien. Gracias por vernos. Esperamos pronto subir un nuevo video. Eh, les mandamos un abrazo. Chao. Chao. Y recuerden ya, no ya. Si quieren estar.